Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más aquí a La Fe que Conquista, otra semana más, otra palabra más que nos trae el Señor durante esta semana. Esta semana estaba, estoy leyendo el libro de Mateo una vez más, y el Señor me llevaba al capítulo 8, versículo 23 al 27, que habla cuando Jesús calma la tempestad. Y es así que cuando yo leía esto, a todos nos pasa, y vemos que no... No estamos cumpliendo lo que el Señor nos dice. Supuestamente vivimos en esa fe, pero no la cumplimos. Pero vamos a leer esta palabra y vamos a, a compartir con todas estas personas que nos ven por primera vez bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús. Esta palabra dice, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande,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 le obedecen, vemos que podemos ver que nosotros vamos en nuestras propias barcas y vemos que el Señor está en esa barca como durmiendo, tranquilo, sabiendo que vamos a ir a un, a un lugar hermoso que a otro lado, a otro destino o lo que tú estés llevando, que todo va a estar bien, pero nosotros nos alteramos, comenzamos a preocuparnos, comenzamos como a angustiarnos, y, el señor, y nosotros estamos, estamos haciendo como esos discípulos y le despertando diciendo, eh, diciendo Señor, sálvanos que perecemos y, se, y siempre le decimos al Señor, ayúdame por favor, Señor, ¿qué está, ¿qué está pasando? pero no confiamos en el Señor y eso, eso es lo que me traía esta semana al Señor en, esta, en este Evangelio de San Mateo y continuaba, y continuaba diciendo, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Eso es lo que nos dice el Señor, ¿por qué teméis, pueblo mío? ¿por qué temen? ¿Acaso no les he hecho una promesa? ¿Acaso no les, no les he sido fiel? ¿Acaso les ha faltado algo? ¿Acaso he sido ese Dios infiel? No, ha sido todo lo contrario, ha sido un Dios fiel que nos ha mantenido que no, por su misericordia y esa gracia que nos mantiene vivos, mis hermanos, y ese precio que pagó en la cruz, no hemos entendido que Él va a ser siempre fiel, y continúa diciendo, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande en bonanza, o sea, que ese viento, esa bonanza, puede tipificar ese problema. Él puede decir, basta ya, no molesten a mi hijo, o a mi hija. Sale un nuevo trabajo, sale, se forma esa empresa, ese esposo se convierte a los caminos de Dios, o ese hijo, o esa, o esa esposa. Y es así que hay una palabra que también me encanta leerla en la nueva versión internacional, la tenía preparada en Hebreos 10:23 que dice: Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que hizo la promesa de decirnos: No os preocupéis, que esa bar, donde esa barca, donde vayan, yo estoy ahí. Pero nosotros en nuestra humanidad como que hoy oramos, hoy decimos, sí, todo va a estar bien y mañana y a ratico o, ma o mañana ya se nos fue. Estamos como sus discípulos. Ya nos estamos, mejor dicho, nos estamos volviendo locos. Estamos volviendo locos y estamos diciendo, Dios mío, ¿dónde estás? Y él, una vez más, fiel que hizo la promesa y te lo leo una vez porque me encanta este, esta versión internacional mantengamos firme la esperanza que profesamos cuál es la, la esperanza que profesas cuál es esa fe que profesas, que, que tú dices eh, todo va a estar bien tranquilo, te, tengo ese Dios vivo y de poder que me ha dicho que todo va a estar bien que no, no importa el desierto, no importa la barca, no importa la tormenta Él va a decir que, ah, ah, ah, calma viento calma agua, marea que yo estoy aquí, que yo soy el creador del cielo y de la tierra. Y qué hermoso sería que nosotros mantengamos firme la, la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Él es muy fiel, nosotros somos muy ingratos, en el sentido de que eh, no le creemos, decimos creerle, pero en el momento de la prueba estamos, mejor dicho, ahí sí, perdiendo el año perdiendo la tarea, perdiendo la clase. Y como continuaban eh, este, estos versículos, Y reprendió los vientos y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿No crees que ese problema lo puede controlar? Claro que sí. ¿No, puede, no crees que eh, lo que está pasando en tu vida o de pronto esa crisis eh, no tiene el control de ella, claro que sí, te digo que en lo que lleva esta cuarentena, en lo que lleva este año, he aprendido muchas cosas, que en esta tormenta, que en esta barca, he aprendido de que debo de confiar en el Señor, y que tú también debes de confiar en el Señor, porque fui el que hizo la promesa Hebreos 10.23, porque fiel el que hizo la promesa, que en el momento que él, él está durmiendo, pero él nunca duerme, pero él cuando esté en esa barca, no significa que él nos va a dejar desamparados, puede acercarse fieras, leones, rugientes, demonios, pero fiel el que hizo la promesa, recuerda revest revestiste con con esa armadura de Dios, llenarte de esa valentía, porque tenemos un espíritu de qué, de poder, de amor, que ese espíritu, que si nos dejamos guiar por ese espíritu, somos esos hijos de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, recuerda que el que está en el mundo ya fue destrozado, ya fue pisoteado, él quiere maquinar nuestras mentes, maquinar nuestras vidas, poner cosas, poner esa basura en nuestras mentes, esa preocupación, esa, ese miedo como lo tenían los discípulos. Y el Señor nos dice esta semana, no tengamos miedo, porque fiel es el que hizo la promesa. Ahora te invitamos, que cierres los ojos y oremos. Amado Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias Señor por este momento. Te damos gracias porque cada día tú nos enseñas que tú puedes calmar cualquier tormenta, Señor. Tú puedes calmar cualquier situación, que tú, ti tú tienes el control de todo. Y te pedimos, Señor, que cada día nos des más fe, nos des esa fortaleza, nos des esa sabiduría, Señor, para poder entender cada día que al leer esta palabra, Señor, tú nos estás diciendo, tengan fe, porque fiel es el que hizo la promesa. Gracias, Señor, por esta semana. Yo te pido por mis hermanas, por mis hermanos, por aquellas personas que nos ven, Señor, que nos miran, Señor, sean cristianos, no cristianos. Yo te pido por cada uno de ellos, porque son tu creación, son tus hijos, Señor. Y sabemos, Señor, que si han visto este video, no es una casualidad, es un gran propósito. Te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, te invitamos que nos veas la próxima semana en otro video, en otra palabra más, que nos trae el Señor y recuerda que la vida es hermosa. Debemos amarnos los unos a los otros. Y algo poderoso, recuerda que Jesús te ama. Y, y ese legado de que Jesús te ama, pasémoslo a, los, a, los, a vuestros familiares, a vuestros amigos. Mostremos ese testimonio. No únicamente eh, de, leer esta, de leer esta palabra, sino que mostremos que somos realmente un estilo de vida diferente. Un estilo de vida que, que digan, ese es un cristiano, ese es un hijo de Dios que realmente vale la pena hablar, vale la pena eh, estar con él o con ella, vale la pena de decir, hmm, quiero, quiero seguir los pasos de esa persona porque él ella o él, o él está imitando a alguien y nosotros estamos imitando al Maestro. Ok mis hermanos, nos veremos la próxima semana con otro video más aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.